Le vamos a preguntar sobre este aumento del PAN. A quién sabe, le damos la bienvenida a Pablo Albertus, el ex presidente del Centro de Industriales Panaderos, acá de Tucumán. Pablo, bienvenido. Buena jornada de lunes. Carlos y Eva te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, sorprendidos un poco por los aumentos en todos los rubros en general, pero te queríamos consultar a vos el tema del aumento del PAN. Sí, bueno, nosotros... Eh venimos sosteniendo una industria que viene también golpeada como, como todas las partes de acá actuantes con el tema de la inflación el último sugerimiento que hicimos fue en los primeros días del mes de diciembre eh, venimos tratando de esquivarle de modificar costos de, de, de ver las variantes posibles para no para que no sean estos incrementos tan, tan fuertes, pero bueno, lamentablemente el costo de lo que es energía eléctrica hoy estamos pagando casi tarifa plena ha incidido muchísimo, se diría que el, el, la materia prima no es extraña la energía es como la materia prima. Sino sí, sí, total. totalmente. Este, uh -huh. Incidió muchísimo en el costo de este de este último ejercicio entre mes promedio diciembre, enero diciembre y enero. Eh, también ya sabemos los aumentos que hay de combustible que eso aumenta nuestra logística aumenta todo que la parte fletes tenemos compromisos pautados con paritarias hasta marzo con aumento de escalonado pero bueno o sea lamentablemente no no quedamos ajenos de sin, entre un 5 y un día un 12 por ciento de aumento de materias primas todos los meses ¿sí? mm. eso es lo que tenemos promedio de aumento de materias primas de margarina grasa margarina plástico y bueno el, el, el, el tratado de hacer lo menos el pan es muy es muy sensible con la gente por eso como hemos, hemos decidido hace un 10% de aumento en lo que es panificado y de un 17 a un 20 en todos lo que son subproductos llamarle tortillas sí. factura masitería claro. galletería sánduchería cafetería eh, la verdad que este enero ha sido diciembre de enero ha sido terrible el tema cómo cómo me ha impactado la ¿Cómo le impactó a nosotros la, mm. la, la, la, la, la inflación, la especulación también de algunos sectores que son formadores de precios, me entendés? Pablo, ¿cómo te va? Eh, ¿No le habían prometido al sector de ustedes como mantenerle un poco los precios para que no puedan para que puedan ustedes también ir resolviendo? Sin embargo, mm. todas esas promesas quedó medio en el camino las gestiones con, con nación y con provincias se hacen, hay muy buen diálogo pero hay, hay hay cuestiones que ya no son responsabilidades como el tema tarifario de, mm. de, de, de que puedan gestionar y decir mira te doy un subsidio para no te una o sea, reproducción son trámites que demoran tiempo pero bueno las gestiones están gestionamos con el ministerio de salud haciendo entrando en el programa de saludable. saludable con el Ministerio de Educación viendo desde capacitación y, y empleos formales para, para, para capacitar panadero para no y pastelero que necesita el sector también y un poco dignificar el trabajo de la gente que, que está trabajando afuera de lo legal en la, en la parte clandestina de esta de esta de esta profesión que es tan tan tan antigua y tan, tan importante para la sociedad uh -huh. pero estamos trabajando, se trabajan algunos puntos de ingreso bruto, por cómo bajar, el tema de tener una tarifa panadera para la industria, esta, pero bueno, son gestiones que llevan su tiempo y el tema es que la inflación no entiende, tiempo. ¿entendés? Entonces, tenemos que hacer defender nuestro puesto de trabajo, cuidar a la gente que trabaja con nosotros, mantener la panería. Sí. Hoy, vos para pagar una boleta de luz necesitas vender 200 kilos de pan en un montador. Hoy, ¿Sí? boleta promedio de 130 a 150 mil pesos. No uh -huh. hablemos que tenga cafetería, ¿no? Sí. sí. Hablamos de una panadería de un local chico. No hablemos de fábrica. Si hablamos de fábrica, pensaba de los 200, 250 mil pesos por mes. Es bremen. abismal el costo de energía que tenemos. Sí, sí, sí. Lamentablemente bremen. algo que está... Que, que, que cremando la industria mm. hoy por hoy el Pablo, la margen de la, no hay subsidios de... con respecto a lo, al, a lo que es la industria panadera no. el, de la energía eléctrica o, no? ¿O energía de gas no, ah. no los mismos subsidios que tenemos todos que lo están sacando ah. que ya la próxima vuelta llega diga pleno hoy claro. estamos teniendo casi un 10% de, de subsidios de la nación nada nada, claro, no, nada. no no, no, alcanza, no nada. alcanza no no alcanza Pablo entonces es un problema eh, aproximadamente Pablo ¿Cuánto va a estar eh, en promedio, no? El kilo de pan. Después sabemos que hay panaderías que por ahí lo van manejando, pero aproximadamente. El, el rango de precio que sugiere Cámara es de 400 a 440 pesos, ¿sí? En ese rango, 4, 440. Veníamos de un 3,60 a 3,80. Pasamos de un 400 a un 4,40. Eh, es lo que ya podés ver en, la, en, en, en, en las panelias que son formadoras de precios que son, están prácticamente todas en la Cámara es lo que se ha consensuado y es lo que se nos ha indicado que hagamos porque no es que uno quiera aumentar el precio acá tenemos claro. un mandato y y la Comisión Directiva y los socios son los que mandan que es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar y son los, eh, los estudios de los costos que hacemos mensualmente Pablo, ¿te acordás que hace un tiempito hablábamos, charlábamos de lo del pan saludable y también hablábamos de panaderías que eh, seguían utilizando materia prima que no estaba apta para el consumo por algunas cuestiones que tenía incluida? Eh, y también en cuanto al precio, ¿no? Porque si eh, usan otro tipo de materias primas, calculo yo que deben tener otros costos, ¿Modifica el precio en esas otras panaderías que están por fuera del Centro de Industriales Panaderos? Eh, modifique Tú vos tenés dos dos, dos dos ítems que modifican sustancialmente tus costos. El primero el trabajar en la clandestinidad, claro. que vos no pagás ningún tipo de, tri de tributo de ahí partamos a la base, tenés prácticamente un 38% menos de carga tributaria en el valor que vos vendés o sea, si yo vendo cada 100 pesos que yo vendo, yo tributo 100, tributo 38 pesos. Uh -huh. ¿sí? O sea, yo tengo que tener ese 38% dentro de mis costos Ellos claro. no lo tienen. De ahí nomás tener casi un 40% menos de valor. Y después el tema de solubilidad, el tema de productos que no son aptos para el consumo, como el romato de potasio que lo están usando el 100% las panaderías clandestinas. Son productos que son cancerígenos, ¿sí? O sea, producen cáncer eh, estomacal, eh, diarrea, vómitos. Eh, son produ productos que en, en el uso de que no hay un control, y aparte que está prohibido por el ANMAC, sí. ¿me entendés? Desde el año 98, o sea, estamos hablando de algo que... El Código alimentario Nacional, en la parte de productos farináceo, se va actualizando todos los meses. ¿entendés? O sea, hay ciertas proporciones de grasas, margarina aceite, eh, sales que vos podés usar hasta cierto hasta cierto límite claro. sí porque si no ya es nocivo claro y trabajamos con el doctor Medina Ruiz en una panadería saludable en un estamparito de ustedes dentro de poco, que van a estar todas las panaderías afiliadas a la Cámara y las inclusive hay 80 super también en toda la provincia que están trabajando que lo vamos a tener también en, en, en el sector de panaderías saludables para que la gente sepa de que tiene un pan disminuido en sodio, que tiene una tortilla disminuida en grasas trans, una factura que tiene disminuida en trans, trans también. Las grasas transgénicas son grasas que están mezcladas con óleos, con productos sintéticos para que tengan mayor durabilidad, mejor sabor, que son nocivas para la parte cardiovascular de las, o sea, en el uso excesivo en el uso continuo ¿me entendés? Como sí, sí, sí, sí. Los edulcorantes son los adulcorantes sintéticos son venenos para la salud, pero bueno, o si sea, hay gente que lo, que lo consume, y usted ve que no sabe. Sí, lo, lo, trabajamos lo, en eso. lo peor es, no es que la gente lo consuma, lo peor es que los controles no, no están dados para que eso no esté comercializado. Eh, entonces, obviamente la gente va a consumir lo que puede y termina arruinándose a veces la salud como pasa con el pan barato, ¿no? que uno no sabe ni sí, siquiera claro, ahí ni siquiera buscar. sabe de dónde sale el pan. Claro, vos, por va ahí. Al alma, vos vas al almacén de cualquier lugar, a un kiosco, a una verdulería, claro, un pan. Que tiene, y vos, y vos <risas> ves que pesan el pan en la misma balanza que pesan en la papa. Está, tal cual. ¿Entendés? Entonces, sí, sí. hay que hacer con el, con el gobierno de la provincia, con Salud, hacer campañas que sean instructivas, dónde tienen que comprar el pan, cómo tienen que ser las panaderías. Eh, hacer una campaña de concientización a la gente que no es tan solo el precio que no está pagando sino que uh -huh. está pagando también la salubridad del producto el seguimiento ¿Sale? las capacitaciones sí. de las personas que lo venden la legalidad esa luna, también pues, sí es salud como dice luna, Pablo le da una tortilla ah. a y no sabe dónde la han traído yo vos supieras la panadería uh -huh. ahora vos, vos, hace un, estamos viendo el tema de la esta para que vean cómo es una panadería de clandestina como una panadería de litana. Es como sí. dice Pablo, es salud para la familia. Pablo, entonces el precio va a quedar en 440, 440 pesos mientras no siga aumentando las cosas, porque de seguir aumentando, estamos hablando que el mes que viene va a tener otra modificación. Mira, yo no, no sé, o sea, si hay algún eh, aumento sustancial, fuerte en alguna materia prima, más le va electricidad, llamale le va a harina, llamá le va combustible y fletes. ¿Me sí. entendés por ahí? Seguramente no es que viene no vamos a tener un anuncio de precios. Pero, mm. Lamentablemente cada 45 o 60 días vamos a ten, seguir teniendo novedades porque a la gente hay que informarla cuánto sale y tener un parámetro de, de cómo de cómo están las cosas. Ya o sea, en marzo, tenemos marzo, abril tenemos parista de la vuelta. Sí. Es eh, eh, lo que está pasando, esperemos que que podamos encontrarle el hueco a esta, a la inflación y empiece a bajar un poco, porque la verdad es que no no, hay pre, no, mm. no no no tenemos previsibilidad para el costo de materias primas y lamentablemente no, tenemos que manejar con las planillas de cálculo cargando costos de claro. sí. materias primas nuevas. La, la bebida la bebida aumenta cada 7 días, cada 8 días, cada día, día tiene tres aumentos al mes, que si hambre y lácteo aumentan todas las semanas. Y eso mm. nadie lo dice, me entiendes Sí, sí, sí, sí. Nadie lo dice. Es verdad. Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu paso por lb 7 como hace siempre y por toda la información. Muchísimas gracias. No, por favor, que estemos bien y saludos de distinguido bien.